Hola, muy buenos días, tardes, unos chesos. Estamos en el canal en donde voy a mostrarles el nuevo mapa que va a ser como un tipo de miniserie donde ustedes me van a decir o opinar de cómo está quedando y decirme cómo es decir qué construir, ya que es un mapa que voy a estar como si creando para ustedes, exclusivamente para mis suscriptores. Que luego les voy a mandar el link para que lo instalen completamente gratis en Microsoft o en el mercado creo bueno simplemente el mundo se llama Copeviro, ahora mismo no está terminado ya que ustedes son los que me dicen qué hacer bueno nada más voy a leer los comentarios de los suscriptores así que si no eres suscriptor suscríbete ahora si quieres ayudar a este canal primario la verdad soy un poco novato en mis tipos de videos pero aún así es de mucho esperar de que haga este tipo de series. Bueno, vamos con el video. Bueno, ya estamos aquí con el mapa. No sé por qué hay un puerco aquí, pero no me importa. Bueno, creo que aquí ya sabemos que voy a intentar diseñar. Es como un tipo de parque lo que hice, la verdad. No sé cómo me quedó usted. díganme en los comentarios. Me costó mucho hacerlo, la verdad, no soy tan buen constructor como digamos, soy como un novato en construyendo. Como lo dicen en video, soy como un manco construyendo, la verdad, como lo dice en el título. Y aquí en el acuario tengo armamentos y todos para el mapa. Todo esto lo construí yo solo con un poco de ayuda con mi hermano, la verdad, me ayudó un poco. Diciendo los paisajes y eso de ayudándome, como me estaba quedando, la verdad. He puesto mucho detalle en esto, conejos, animales, setas, abejas, por supuesto, y alguno que otro animal que se cuela por aquí. Creo que había una vaca por aquí, pero qué importa. También hice algunos caminos con hojas, que creo que es como solo. Ah, sí, aquí hice unas lámparas con escarlata. intenté iluminarlo lo más posible, intenté que quedara lo más bonito posible. La verdad si sí me esforcé, me duró como dos horas, miren aquí está la vaca, en construirlo y les quiero pedir que si tienen algunas ideas para construir aquí alrededor ya que no tengo ninguna idea y ustedes me podrían ayudar y así hacer como una miniserie para poder, ¿cómo se dice, para construir un mapa completo de las cosas que ustedes se las ocurren, la verdad no, no hay límites. A menos de que sea como una estructura gigante o algo así, que no quede con la fachada del parque y eso, eso sí no lo podría construir la verdad, no soy tan bueno para construir un castillo gigante, la verdad eso no lo podría hacer, o a menos de que si sí me esfuerce demasiado. La verdad no sé, ustedes díganme qué quieren que construya, ahora mismo les voy a enseñar cómo se ve desde arriba. La verdad no se va a ver tan bien de noche. Pero aún así yo se los voy a enseñar. Les voy a dejar y ya. Simplemente es como un rombo encerrado en un círculo. Bueno, ya llegamos aquí donde algunas personas que se unen a mi mundo en creación. Explotan o terminan explotando esa cosa. La verdad no sé por qué quieren hacer ese desastre. Creo que se me olvida algo la verdad. Ah sí, se me olvidó explicarles sobre un cofre que tengo aquí. Que es un cofre que lo agregó mi amigo, la verdad. Me voy a poner en supervivencia. Porque dice. Post attack, por aquí hay algún armamento. La verdad, no es necesario explicar dónde están. Pero están en medio de la piscina y ya. Y bueno, nada más quedo con su opinión. Que si quieren que haga esta miniserie. En donde yo construyo todo lo que ustedes me digan. La verdad, yo no sé cómo quedará el mapa. Y aquí me morí por un simple cofre que abrí. La verdad. Bueno, despedimos en este punto Sí chicos, ya sé que el video fue muy corto Creo que he hecho videos más largo Pero nada más van a ser 5 minutos en esta serie Bueno Suscríbete si no estás activa la campanita Para más videos de este tipo Y... ¡Adiós!